al MOOC sobre Diseño Web, Centro en Excelencia Multimedia del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Valentín Sánchez tiene el placer de estar con ustedes y en el presente MOOC vamos a estar conociendo lo que es el objetivo sobre el curso de Diseño Web, el cual eh, tiene como objetivo principal formar a los participantes en el diseño de sitios web, implementando tanto desarrollo a la medida, programación a código, como también utilizando los llamados CMS o gestores de contenido. En ambos casos, el producto final debe ser un sitio web estandarizado que siga tendencias de la web de hoy día. Sobre los contenidos del curso, eh, estarán divididos por módulos, un módulo por cada semana, en la cual en la primera semana vamos a tener eh, una introducción al lenguaje HTML, el lenguaje aquel en el que está creado la web, en la segunda semana estaremos viendo tablas, formularios y las listas. Y ya en la tercera semana estaremos viendo el lenguaje que se encarga de darle estilo y presentación a las páginas. Nos referimos a CSS o las llamadas hojas de estilo en cascada. Luego de ver... Haber los contenidos de este curso, eh, estaremos socializando lo que será la evaluación, cómo vamos a evaluar los participantes, eh, tendremos una evaluación semanal, el cual consistirá en una práctica sobre los contenidos que impartimos en el aula. También eh, se evaluará mediante la participación y el desempeño de cada estudiante, así como también la observación directa que tenga el profesor sobre cada uno de ellos. Como recursos para esta asignatura curso tendremos el primero principal que será la fuente oficial de ayuda de la web. Nos referimos a la página W3 School, la cual contiene todos los contenidos oficiales eh, que son estandarizados mediante la W3C, entidad que se encarga de crear los estándares de la web utilizaremos también la plataforma que modo en las mismas vamos a gestionar la asignatura asignando las prácticas y calificando la misma en ella también la utilizaremos como un medio de comunicación en el que los estudiantes y el profesor podrán compartir mensajes e información utilizaremos también eh, canales de Vimeo eh, y youtube en las cuales eh, tendremos video tutoriales tanto del profesor como de todos los eh, internautas que viven publicando los aportes sobre este maravilloso mundo de la web. Ha sido todo por el momento, nos vemos en un próximo encuentro.